Ya no estamos en edad para andar detrás de un amor, ya no estamos en edad de suplicar una amistad, las personas que quieran quedarse se valoran y las que no pueden marcharse. Hola amigos, bienvenidos a The Lifers, les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal. Y digo nuestro, porque estás en lo correcto, es tuyo y mío, y es bastante necesario que estés acá, y me da bastante alegría que estés acá. Te quiero pedir que por favor valores nuestro trabajo y te quedes hasta el final de este video, ya que preparé un video bastante hermoso para ti. Esto apenas comienza. cuando eres abierto expresando tus emociones estás haciendo una buena acción para ti ya que la expresión emocional es lo ideal para que puedas estar sano mentalmente y te desarrolles de una mejor manera como persona si te cuesta decir lo que piensas tal vez seas tímido esto puede reducirse con el tiempo y si por otro lado es fácil decir todo lo que piensas a las personas de tu alrededor, debes tener un poco de cuidado con lo que dices para no andar dañando los sentimientos de nadie. La madurez, sin duda, es una virtud que no todas las personas tienen. Cuando una persona es madura, no anda con rodeos para expresarse, le gusta la sinceridad, y no quiere relaciones de juegos. Esta generalmente se gana con las experiencias y con la edad, por lo que no es posible que la encuentres en un adolescente. Suplicar por amistades o por un amor es lo más bajo que puedes hacer. El amor no es algo que se mendigue. El amor se entrega a la persona adecuada cuando realmente se siente y no solo para pasar el rato. Sí, sabemos que no todos entienden este concepto, pero cuando te encuentres en una situación donde el amor sea juzgado y apartado, aléjate con él. Será mejor para ti. No deberías estar esperando a que una persona sienta lo mismo por ti ni mucho menos cambiar para que te presten atención. Cuando una persona quiere que estés en su vida, te va a querer con los defectos que tengas y resaltará cada una de tus virtudes. No esperes menos de eso en una relación, ya que esa es la base para sentirte lleno espiritual y mentalmente. La buena capacidad emocional hará que cuentes con una serie de ventajas para enfrentar los problemas que puedas tener en la vida. Al decirle al mundo tus emociones puedes sentirte libre y al estar tranquilo con tu yo interno dejarás una carga atrás y empezarás a ver la vida de otra forma. Que te respetes a ti mismo. Es la clave de todo. Con esto logras seguridad y confianza. Medita cuáles son las cosas que no te dejan expresar correctamente. O piensa en las que... Otra persona está haciendo y entiende. Porque no son buenas para ti. Cuando una persona importante se rehúsa a pedir disculpas... O nunca te dice cuándo te extraña. No lo mantengas por mucho tiempo en tu vida. Este tipo de persona no merece ser parte de ti no valen la pena. Al igual que tú, las demás personas buscan seguridad en la compañía de otros. Es por eso que no debes tener miedo a expresar tus emociones, pero tampoco lo hagas de manera convulsiva y sin filtros. Sea una persona que inspire confianza y una que se dirige a los demás con respeto. Ya no estás en una edad para estar detrás de un amor pasajero. Deja ir todos esos sentimientos y recuerda que el destino tiene una mejor persona para ti. Construye relaciones sanas. Recuerda que no todas las personas piensan igual que tú, pero con comunicación puedes lograr cambios positivos. Estar en sintonía contigo es un factor fundamental para que no te afecten las opiniones de otras personas. La persona ideal para ti siempre estará para apoyarte y ser parte de tu vida. No temas a conocer nuevas de ellas, solo porque tuviste un mal comienzo con las relaciones. Es hora de empezar a vivir el presente, aprende a ser auténtico. Presta la atención necesaria a las cosas sencillas de la vida. Las personas que valen la pena tener en la vida son aquellas que piden disculpa, Son aquellas que cuando te extrañan te hablan. Las que tienen la valentía de escribir tu mensaje y arreglar las cosas contigo porque no te quieren perder. Esa es la gente de la que debes estar rodeado, no de personas inmaduras que no saben ni lo que quieren. Sé feliz con lo que tienes y no desees lo que otras personas tienen. Recuerda que el presente es cosa del destino y que debes agradecer la vida. Nunca es bueno llenarnos de energía negativa. Y sobre todo cuando a otras personas nos la transmiten. Rodeate de personas que no te dejan ir a dormir cuando estás molesto. Las que te dicen que te extrañan y definitivamente de la gente que se rehúsa a perder tu cariño. Al tener esta compañía te sentirás protegido y amado. No dejes que nunca jueguen con tus sentimientos y date un tiempo para pensar en el comportamiento que otras personas tienen contigo. Los malos comentarios afectan solo a los que los dejan entrar. Por eso debes ser fuerte y alejar cada una de las energías negativas. Cuando somos adultos la madurez viene. También de autoestima alta. Es en ese momento en el que ya no necesitamos el amor de los demás para apreciarnos, y nos basta con el propio. Cuando somos personas maduras disfrutamos del cariño que tenemos y del que puede llegar, y no estamos desesperados para tenerlo. Aunque algunas veces sintamos esa sensación de vacío en nuestro interior. si llevas una actitud desesperada atraerás a personas con la misma personalidad las cosas deben llevarse con calma siempre tener una buena actitud siempre para que no alejes a las personas de buenos sentimientos solo porque has creado una barrera en contra de las decepciones no te aísles ni dejes de conocer a personas nuevas empieza a ser alguien bueno esa es la clave del éxito para cualquier relación personal que tengas. Sé dedicado en lo que haces y no dejes que los demás cambien tu forma de pensar, solo porque a ellos les place. Ya no es tiempo de andar mendigando amor ni amistades. Las personas que te valoran siempre estarán para ti y debes aprender a identificarlas. Para que no te sigan haciendo daño. Ey. es importante y lo sabes. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. De verdad. Te lo agradezco. Te quiero pedir que por favor. Abajo en los comentarios. Me dejes un emoji de una mariposa. Así sabré que has llegado hasta el final y que este contenido te está gustando. Adicionalmente a ello, me gustaría pedirte que por favor me regales un buen like. Te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos algún video. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.